Vamos a ver más operaciones con matrices y seguimos con nuestras matrices de 2x2. Vamos a utilizar en general el operador arroba para multiplicar. Y lo primero es que vamos a recordar nuevamente que la multiplicación no es conmutativa. Por lo tanto, si escribimos esto, nos da resultados distintos. Vamos a ver cómo se puede crear la matriz identidad. Por supuesto que se puede crear de esta manera, pero sobre todo cuando las matrices son grandes... Se puede crear con una función que es l Aquí le decimos el tamaño que tiene y vemos nuestra matriz. Por defecto nos la crea como un tipo de dato flotante. Si queremos le podemos decir que el tipo de dato sea entero. NP.INT64 y ahora lo que vamos a ver es otra forma de crear la matriz identidad, puesto que hay varias. Vamos a crear la matriz D y también con la función Identity podemos crear una matriz de orden 2. La vemos. De nuevo nos la crea con valores flotantes y le podemos cambiar. Lo primero que vamos a ver es que la identidad es el neutro. Bueno, pues si nosotros cogemos A y lo multiplicamos por la identidad con el operador de multiplicación, lo hemos llamado C a la identidad, pues obtenemos nuevamente A. Y lo mismo si lo hacemos a la inversa, puesto que la identidad tiene que ser identidad por ambos lados. Y ahora vamos a calcular la traspuesta. Hay varias formas de calcular la traspuesta. Vamos a ver una de las más sencillas. Escribimos la matriz A y el método transpose. Aquí lo tenemos. Y nos devuelve la matriz transpuesta. 5-7 se ha transformado en 5-7 en vertical. Como se usa tanto, también se puede hacer a veces con T mayúscula. Y nos puede dar exactamente lo mismo. Y también se puede hacer con la función transpose. Se puede hacer de todas estas maneras. Bueno, y ahora vamos a ver cómo la función EYE, que habíamos trabajado antes, en realidad tiene bastantes opciones y nos permitirá crear muchos tipos de matrices. Borramos todo, que ya no es interesante para nosotros, y vamos a ver cómo puede trabajar la función EYE. Para ello podemos consultar la ayuda y vemos que en realidad se le pueden pasar dos parámetros, 3 y 6. Y lo que hace es crearnos una matriz donde la que sería la diagonal principal está llena de unos. Si cambiamos y si ponemos, por ejemplo, 5, pues nos daría lo mismo. Pero ahora lo que vamos a hacer es esta diagonal que tenemos aquí, la vamos a subir una unidad. Para ello utilizamos el parámetro k y le decimos que k es igual a 1. Y lo que va a hacer es subir la diagonal de 1 una unidad. Podemos subirla dos unidades... Y si lo queremos bajar, pues utilizaríamos números negativos. Esto va a bajar una unidad, la diagonal de unos. Y por supuesto también podemos modificar el tipo de dato si queremos y ponerle que sea de tipo entero 64, si así nos interesa.